Tía, necesito su moto. Ah. Abogado en prácticas, necesito esa corbata. Entra? Prometida, necesito ese vestido. Padre de familia. ¡Deme ese patinete! justo en el piso! ¡Targa con las llaves en alto! ¡Le habla la novela de moda! ¡Está rodeada! ¡Entrágame ese bolso tan cookie. Siente la maravillosa sensación de hacer tuyo lo de los demás. Porque con Vivo podrás comprar lo de los demás y vender lo tuyo de la manera más rápida y sencilla que existe. Vivo. Lo vivo y luego lo vendo.